Tienes 5 segundos para dejar un buen like en el vídeo si te gustaría conseguir la skin de Harley Quinn totalmente gratuita. Andamos, ruleta en una camioneta. Chavales, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, y es que chicos, en el vídeo de hoy voy a enseñaros todas las nuevas cosas que han metido en la última actualización todo lo nuevo que ha traído la última actualización de Fortnite, y es que el día de San Valentín se acerca a nuestro juego favorito vamos a tener recompensas, vamos a tener ítems gratuitos, vamos a tener skins, vamos a tener picos, mochilas, desafíos, recompensas skins montón de cosas que quiero contaros en este vídeo, así que chicos, no os perdáis nada durante todo el vídeo porque os voy a estar enseñando todo lo nuevo que ha llegado y todo lo nuevo que ha llegado también a los archivos del juego Así que chicos, si queréis conseguir la motherfucking skin de Harley Quinn gratuita, esperaros porque os pongo un sorteito ya de ya ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? ¿Quieres conseguir la skin de Harley Quinn?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 Chicos, han sido filtradas todas las skins que van a estar entrando para el día de San Valentín y para esta nueva actualización dentro del juego de Fortnite. Así que chicos, en pantalla ahora mismo estaréis viendo, lógicamente, las primeras skins y la skin favorita mía y prácticamente de todo el mundo, la de Harley Quinn. Una skin que realmente va a romper las tarimas. Una skin que realmente todo el mundo la desea. Así que chicos, muchísimas gracias a todos los que utilicen el código MrDeneox en la tienda de Fortnite y además si os compráis la skin o cualquier skin de la tienda y me la envías por Twitter o por Instagram usando el código MrDeneox os lo agradezco en persona Así que chicos, ya lo sabéis, todo el mundo código Mister de Neox. Y si queréis conseguir la skin de Harley Quinn, lo tenéis bien sencillo hermano En segundo lugar ha sido filtrada otra skin que también va a estar llegando al juego Y además va a traer también estilos desbloqueables Una auténtica maravilla de skin que realmente está muy muy chula Y es que el estilo desbloqueable que tiene esa skin es una auténtica maravilla Ya que es totalmente tenebroso y lo contrario a la skin original Original, realmente es una skin muy chula Y además con este cambio Gana muchísimo Para poder conseguir los estilos de Harley Quinn También han sido desbloqueados Los desafíos que vamos A necesitar completar para poder conseguir la skin de Harley Quinn con todos los estilos desbloqueables. Y es que en primer lugar ha sido filtrado que vamos a tener que acabar en el top 30 en solitario, dúos o escuadrones. Tan solo una vez. En segundo lugar tenemos que acabar en el top 20 de solitario en dúos o escuadrones. Y en tercer lugar tenemos que acabar en el top 10 de solitario, dúos y escuadrones. Realmente creo que estos desafíos son muy sencillos y que están al alcance de todo el mundo. Así que chicos no dudéis en compraros la skin y no dudéis en hacer los desafíos. Además también vamos a tener que hit weak points que todavía no he descubierto qué es. Me imagino que tendrá que ver con, con nuevos desafíos semanales y deal damage with pickaxe to opponents. Eso significa que tenemos que hacerle daño a los enemigos con el pico. Por lo tanto deberemos como mínimo hacer 5 picazos a un enemigo o entre varios enemigos. Así que chicos, los desafíos son estos, si queréis conseguir a Harley Quinn en su estilo desbloqueable, porque es una auténtica maravilla esta skin. Continuemos con lo que íbamos diciendo... También ha sido filtrada la skin de Pinky Otra skin realmente muy chula y muy cookie Esta skin es muy muy chula Pensar que es una persona normal con una máscara Al estilo un poquito de la purga o algo así Porque depende cómo lo mires Puede dar miedo o puede ser un oso amoroso Así que chicos esta skin de Pinky también tiene sorpresas en su outfit Ya lo veréis cuando salga en la tienda En cuarto lugar se ha filtrado la skin de Crusher otra skin que realmente creo que está muy muy chula, creo que todas las skins que han sido filtradas realmente creo que es la mejor actualización que han metido nunca en cuanto a skins se refiere, ya que creo que todas las skins que van a añadir son perfectamente un 7 sobre 10. Todas realmente saben por dónde hay que tirar y saben cuál es esti el estilo que todo el mundo prefiere. Han metido esta skin amorosa llamada Crasher, que hace un poquito de referencia a la skin Wonder. Ya que el estilo del pelo es el mismo, pero la vestimenta y el outfit lógicamente no. Tiene más que ver con el día de San Valentín que otra cosa. Finalmente nos han enseñado que esta skin llamada X... Del estilo todavía no conocido Va a ser añadida también dentro del juego muy pronto Quizás con esta actualización ya esté dentro de la tienda Ya que la tienda justo cuando estéis viendo este vídeo ya habrá cambiado Efectivamente, probablemente cuando estéis viendo este vídeo La skin de Harley Quinn ya estará en la tienda Y todas estas quizás también Así que chicos, estar muy atentos y no os perdáis ningún detalle ¿Pensabais que solo era esto lo que os iba a enseñar en este vídeo? Pues la verdad es que... La verdad es que sí hasta luego. <risa> ¿Te imaginas? Y es que chicos, se ha descubierto que han añadido una nueva pantalla random en la isla del spawn de Fortnite. ¿Os habíais dado cuenta de esto? ¿Os habíais dado cuenta de esta pantalla que ahora ha sido añadida de manera random a la isla del spawn de Fortnite Chicos, esa pantalla tiene algo que enseñarnos muy pronto Así que chavales, estar muy atentos a la zona de la isla del spawn Ya que esa pantalla probablemente nos esté indicando o enseñando cosas del próximo evento de esta temporada Además también se ha confirmado, lógicamente, me imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis Pero... El Launchpad ha vuelto al juego Y es que si sí, es real En las partidas públicas Puedes encontrar el Launchpad Y puedes utilizarlo y como estáis viendo en pantalla podemos utilizarlo libremente ya que ha vuelto al juego pero parece ser que para el estilo de juego de competitivo todavía no ha sido añadido, es decir simplemente en las partidas públicas podremos utilizarlo pero en las partidas competitivas no, así que chavales si queréis disfrutar del Launchpad iros a las partidas públicas Así que chavales en las notas del parche oficiales de esta versión 11.50 se mencionan estos cambios El nuevo evento comienza muy pronto Verifique más tarde hoy para obtener más información Así que chicos en la página oficial hoy vamos a tener más información acerca del gran evento final que tiene que llegar esta temporada Probablemente búsqueda y destrucción en las listas de reproducción no competitivas La plataforma de lanzamiento no ha sido modificada Y ha sido implementado el sistema de físicas de caos Ya os lo dije en el anterior vídeo Que iban a estar añadiendo las nuevas físicas en esta actualización Y así ha sido Así que chicos, esto ha sido todo por hoy De verdad, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si es así, reventadlo a likes compartirlo con todos vuestros amigos y si no estáis suscritos todavía tendréis una semana de mala suerte Nos vemos en el siguiente vídeo Un besito a todos y ¡Chao!